Bien, gente, entonces continuamos con el problema número 3 para seguir avanzando en este tramo de repaso de recorridos sublerianos. Eh, es, este problema nos dice, si todos los segmentos de la figura son paralelos o perpendiculares a los lados del rectángulo ABCD, al dibujar esta figura, ¿cuál es la mínima longitud recorrida por la punta del lápiz si se inicia...? En el punto C. ¿Bien? Entonces, eh, no nos dicen dónde terminar. Entonces tenemos que asumir dos casos. El primero, en el que iniciamos en C y terminamos en C. Y el segundo, en el que iniciamos en C y terminamos en otro punto P. ¿Bien? La idea es llegar a un recorrido mínimo. ¿Bien? De eso no te olvides. Eh, antes de eso, quiero hacer una corrección que hice en el primer video. O sea, te dije... Que si inicia y termina en el mismo punto es impar ya. Una pequeña corrección ahí es par. O sea, no hay ningún problema con estos ejercicios porque todos iniciamos eh, y terminamos en puntos diferentes. Hasta ahora no hemos resuelto ninguno con esto. Este va a ser el primer caso, pero quiero corregir esto ya. Que no es impar, sino par. Si iniciamos y terminamos en el mismo punto, vamos a tener que hacer que todos los puntos en el recorrido tienen que ser puntos pares. ¿Bien? Ya, entonces con eso vamos a empezar a resolver. El consejo aquí es que, como digamos si es que todavía no tienes experiencia, haz los dos casos, ¿bien? Haces los dos casos. Claro, para ambos primero tienes que hallar el recorrido total, que es lo primero que vamos a proceder a hacer. Entonces, para esto nos están diciendo en el problema que cada uno de estos tramos, 1, 2, 3, 4 de acá, son iguales, y todos esos valen 5 centímetros. En cambio, estos tramos chiquitos de acá, estos cuatro, valen 2 centímetros. ¿Bien? Entonces solo tendríamos que sumar nada más. Sería 5 más 5 más 5 más 5, o sea, 4 veces 5, ¿no? Más, acá hay otros 5, sumemos todos los echados primeros. otro 5. Y esto es lo mismo que el de acá, o sea, 2 veces 5, sería 5 más 10 más 15, porque tiene tres tramos. O sea, 5 más 10 más 15 más 20. Entonces, 5 más 10 más 15 más 20. Estamos sumando todos los tramos horizontales. Y ahora vamos a sumar todos los tramos verticales. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 veces 2. Y con la misma lógica de, de, digamos, de la suma anterior, tenemos... Este primer tramito que vale 2, este segundo tramito que vale 4, este tercer tramito que vale 8, y todo este tramote grande que tiene que. Disculpen, este, este tramo que vale 6 y todo este tramote grande que vale 8. Entonces, tendríamos 2 más 4 más 6 más 8. El recorrido total, por lo tanto, sería 20 más 20, 40 más 20, 60, más 10, 70, más 8, más 8, 16, más 4, 20, más 8, 28. El recorrido total que tendríamos sería de 98 centímetros. Bien, entonces, como te dije al inicio, tenemos que analizar para los dos casos. Bien, vamos a analizar para los dos casos. Entonces, primero, cuando iniciamos en C... Y terminamos en C. Entonces, iniciamos en el mismo punto, terminamos en el mismo punto. Ese punto tiene que ser par. Entonces, el resto de puntos que sean impares en este recorrido, los tenemos que transformar a par. Porque todo tiene que ser par. Entonces, procedemos a encontrar los puntitos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Un punto impar. 3, ¿cierto? Entonces este es impar. Este también sería impar, ¿no? 1, 2, 3. Este también sería impar. 1, 2, 3. Este es par, este es par, este es par, este es par, este es par, este es par, este es impar. Este punto de aquí también es impar. Eh, y este punto de aquí también es impar. Listo. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este problemita? Bien, con color verde vamos a buscar los tramos más cortos posibles. Entonces, por ejemplo, para tramos cortos yo podría escoger estos, esta unión de aquí, ¿no? Que vendría siendo 2 centímetros. Para más seguir manteniendo los tramos cortos escogeríamos esta unión de aquí, que sería 5 centímetros, ¿no? Y, también podemos escoger esta unión, que sería de 5 centímetros. Digan, ¿pero acá no lo estás volviendo impar? Claro, pero para convertirlo en par, volvemos a repetir este tramo de aquí, pues. Y ya se convirtió en par este, en par este, y este volvió a ser par, repitiendo hacia una distancia de 2 centímetros. Entonces... Cuando iniciamos en C y terminamos en C, repetimos dos veces 5 y dos veces 2. O sea, repetimos dos veces 5 y dos veces 2. Lo que nos daría un 10 más 4, 14. Por lo tanto, el recorrido, digamos, mínimo, el recorrido mínimo será igual a la suma de 98 más 14. Y eso nos daría un 112 centímetros. Entonces, 112 centímetros sería el recorrido mínimo que tendríamos si iniciamos en C y terminamos en C. ¿No? Pero nos queda analizar el segundo punto. Si terminamos en un punto distinto a C. ¿Bien? Entonces, si es que no te ha quedado claro esto, lo que tienes que hacer es practicarlo nada más. O sea, repite el video si, si gustas. Y trata de, digamos, rehacerlo, pero tú mismo creado de tus puntos. Te vas a dar cuenta que este sería el trazo más corto, ¿no? Porque la idea no es no escoger tantos 5, sino escoger más 2, ¿no? Para tratar de hacer el recorrido mínimo. Entonces, con eso mismo, con esa misma idea, tratemos de hacer el segundo caso. Cuando iniciamos en C y terminamos en un punto P. Entonces... Si yo inicio en C y voy a terminar en otro punto que no sea C, yo tengo que escoger el recorrido mínimo. Entonces, para yo recorrer, el, digamos, escoger ese recorrido mínimo, eh, tengo que ver la teoría de acá. Si inicio en un punto y termino en otro punto diferente, ambos tienen que ser impares. Entonces, lo de los puntos impares que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuál es...? Serían los más probables que yo tenga que escoger. Serían los que estén a la menor distancia posible para sacar el recorrido mínimo. Tendríamos este y este de aquí. Serían los dos puntos con los cuales tendríamos que trabajar. ¿Bien? Eh, entonces, ¿cuál escogerías tú? ¿Este de aquí o este de aquí? Yo escogería este de aquí. ¿Y por qué escogeríamos este de aquí? Vamos a ver. El recorrido mínimo, ¿cierto?, como vimos en la parte anterior, iniciaríamos desde acá. Tenemos que recordar que si yo voy a terminar acá, C y este punto tienen que ser impares. Entonces, para que sean impares, para que sea impar C, yo tendría que unirlo con este de acá. ¿No? Ahí voy recorriendo 2 centímetros y voy recorriendo 2 centímetros. Y luego, para completar los puntos pares, porque solo estos tienen que ser impares, el resto tiene que ser par, cerraría con esto, 5 centímetros. Entonces, mira, ver, vamos a poner ahí. Para mi punto determinado A, donde que este era el punto A, esto lo vamos a llevar punto B. Para mi punto A, hay una si yo termino acá, hay una distancia de 2 centímetros más 2 centímetros más 5 centímetros. O sea, 2 centímetros más 2 centímetros más 5 centímetros me daría 9 centímetros más. En cambio, si yo termino en B, vamos a ver, si yo termino en B, entonces, si yo termino en B, lo que se uniría sería esto de acá, del punto A a C, para que C sea impar. Entonces, tendríamos 5 centímetros, 5 centímetros y 2 centímetros. Entonces, si yo termino en B, tendríamos 5 centímetros más 5 centímetros... Más 2 centímetros, lo que nos daría 12 centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo terminase en el punto A, la distancia aquí sería la menor posible, ¿no? Porque si yo termino en B, la distancia es más grande que cuando termino en A. Entonces, ¿cuál yo voy a usar? Voy a usar cuando termino en A. Usaré 9. Por lo tanto, yo voy a decir... Que el recorrido mínimo, para este caso, donde iniciamos en 6 y terminamos en otro punto, va a ser 9 centímetros que hemos hallado, más el recorrido total que ha sido 98 centímetros. Lo que nos daría un resultado de 107 centímetros. Y, y ahí no acaba el problema, y comparando las respuestas, podemos decir cuál es el recorrido mínimo. Entonces, ¿cuál es el recorrido mínimo acá? 107 centímetros. 107 centímetros sería la respuesta a nuestro problema número 3, ¿bien?